Siempre soñé con superarme, sacar una carrera universitaria y dar un mejor futuro a mi familia. Sé que no es algo fácil. Muchos me decían que incluso sería imposible. Hoy estoy por culminar mi carrera en la Universidad de El Salvador. La gratuidad de la educación me ha ayudado mucho y sé que muchos están estudiando gracias a los programas de becas y el aumento del presupuesto para la UES. Mis amigos me dicen que jamás los gobiernos de derecha apoyaron tanto la educación de la juventud salvadoreña. Yo lo que sé es que esto debe continuar por el bien de la población, de las futuras generaciones y que otros, así como yo, logren alcanzar sus sueños para aportar a construir un mejor país. Hugo, presidente, vota FMLN.